Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video, yo soy Carlos Vallejo del canal de Dino Share Spanish y el día de hoy les voy a enseñar a recuperar imágenes o fotografías eliminadas de manera accidental de Whatsapp, ¿ok? Aquí como pueden observar tenemos las conversaciones, los grupos, las personas y los chats y en este caso vamos a entrar en este grupo que se llama We Are The Champions, ¿ok? De hecho aquí como podemos observar estamos dentro del grupo We Are The Champions y aquí, bueno, tenemos las conversaciones, los audios, absolutamente todo. Pero vamos a suponer que nosotros vamos a eliminar una fotografía, una imagen por accidente, le damos eliminar, ok, le damos eliminar, le damos eliminar en este caso. Y obviamente la fotografía queda eliminada, pero entonces se preguntarán, ¿cómo podemos recuperar esas fotografías, esas imágenes eliminadas? Que hemos borrado por accidente, pues lo vamos a hacer de una manera súper fácil y súper sencilla Así que comencemos Bueno chicos, para poder recuperar las fotos borradas de Whatsapp, de las conversaciones de Whatsapp Lo que tenemos que hacer en este caso es utilizar nuestro software llamado TinoShare UltData Recuerden que toda la información va a estar en la descripción del video Descargan, instalan el programa, obtienen una licencia y luego ejecutan el programa como administrador Luego de ejecutar el programa, aquí lo que viene siendo Uldata, nos da distintas opciones para recuperar la información. Ya sea en una copia de seguridad de iTunes, en una copia de iCloud, podemos incluso reparar el sistema operativo. O restaurar y respaldar lo que viene siendo una red social. ¿okay? Sin embargo, en este caso vamos a utilizar esta opción que dice recuperar desde dispositivo iOS. Le damos clic allí. El teléfono tiene que estar conectado a la computadora con el cable USB, aquí como pueden observar ya lo que viene siendo el programa nos detecta pues, el teléfono conectado y aquí podemos seleccionar toda la información que deseamos recuperar, pero en este caso vamos a únicamente recuperar las fotos eliminadas de whatsapp, para eso vamos a seleccionar única y exclusivamente esta casilla llamada whatsapp y archivos adjuntos entonces luego de seleccionarla le damos clic acá donde dice iniciar análisis ya a partir de este punto lo que va a hacer UlData es encontrar Todas las conversaciones que nosotros tenemos o que tuvimos en alguna oportunidad. Para poder recuperar no solamente las conversaciones. Sino que también nos va a permitir recuperar las fotografías. Las imágenes en este caso que hemos eliminado. Simplemente esperamos a que este proceso finalice. Bueno chicos ya en este caso después de finalizar la búsqueda. Aquí va a aparecer todos los contactos y todas las conversaciones. Que nosotros hemos tenido en Whatsapp. Ya simplemente seleccionamos un grupo una persona una conversación y vamos a buscar la imagen que en este caso deseamos recuperar por ejemplo en este caso tenemos un grupo llamado we are the champion en donde bueno tenemos no solamente los mensajes sino que también tenemos lo que viene siendo las fotos las imágenes ok por ejemplo tenemos esta fotografía que nosotros previamente hemos eliminado esta imagen de Arkane. entonces simplemente lo que tenemos que hacer es seleccionar las fotos y luego de seleccionar las imágenes que deseamos recuperar le damos clic al botón azul que dice recuperar al PC Luego nos da la opción de escoger una carpeta, para este ejemplo voy a seleccionar el escritorio para guardar esta fotografía, esta imagen seleccionada Ustedes simplemente escogen la carpeta donde quieren recuperar la imagen o la fotografía, le dan clic luego en aceptar Aquí como pueden observar se crea una carpeta en el escritorio Y aquí vamos a tener la información ¿Okay? Fíjense que en este caso tenemos acá en la carpeta Otra carpeta llamada mensajes de Whatsapp Entonces simplemente vamos a darle allí Y aquí donde dice attachments vamos a darle clic Para visualizar la fotografía, la imagen Vamos en este caso a abrirla ¿okay? Y como pueden observar la imagen se ha recuperado de manera exitosa claro. y bueno aquí tenemos lo que es la imagen ejecutada abierta así que está bastante interesante y pues nada chicos, ya es cuestión en este caso de ya ir seleccionando entre las conversaciones Las imágenes que nosotros hemos borrado por accidente y deseamos recuperar Y pues nada, yo el video se los dejo hasta acá, espero que les haya gustado Recuerden que toda la información va a estar en la descripción del video Recuerden que soy Carlos Vallejo del canal de Tinocher Spanish Y nos estamos viendo en una próxima ocasión Muchas gracias y hasta pronto, bye bye